Ni, ni sabía qué decirle porque yo me había tirado otra foto pero de, en el patio de aquí y entonces me pasó lo mismo. Yo no le di mente. Y entonces ayer pasan unos muchachos por ahí hasta sin, sin freno en la bicicleta y yo me fui huyendo para aquel lado a ver si se habían caído. Y entonces yo de aquel lado vienen dos más también atrás. Entonces yo lo que hago es que me metí arriba. Entonces la hija mía como que yo estaba ya viendo pronto me tiró una foto. Entonces en la noche cuando estábamos viendo la Bien entonces me salió esto